Bien, la, la situación del drenaje, lo que nosotros hemos manejado, las información que tenemos y lo que se ha visto, es que fruto y raíz de la construcción que se está llevando a cabo en agricultura, eso ha llevado a que se ha tapado esos espacios y una vez más volvió a subir el problema del agua. Nosotros esperamos y entendemos que en esa remodelación que le están haciendo a la agricultura, lo antes posible ya sean... ...de tapados esos espacios para que el drenaje pueda fluir... ...y que no vuelva a continuar esta novela de mal gusto. Mira, ahí se originó un problema... ...y es que eh, la, en agricultura se han estado construyendo... ...y ellos en esa construcción antes, taparon la tubería... ...que fue instalada y que eh, iba a resolver el problema del drenaje pluvial. O sea que los ingenieros de, que están... Eh, remodelando, agricultura deben dar una explicación por qué hicieron eso y para qué hicieron eso. Eso causó en el día de ayer eh, un caos, una inundación en toda el área eh, cercana a la zona universitaria. En ese sentido nosotros exigimos que se resuelva ese problema frente a agricultura para que el agua siga eh, o eh, el sistema cloacal o el sistema pluvial pueda transitar sin ningún problema.